Semillas de Robot Rocco está en la sala viendo televisión. Allí muestran cómo siembran una semilla y de allí sale un girasol. Rocco se siente solo, así que piensa que si siembra un chip que tiene guardado, va a crecer una robot de la tierra. Así que sale al jardín, hace un hueco, deposita allí el chip y cuando lo está tapando con tierra, aparece Alfred, su dueño, y le pregunta ¿Qué haces Rocco? Rocco le cuenta que quiere sembrar el chip para que aparezca una robotina. Alfred le dice que eso no es posible, que eso no funciona así, pero Rocco sigue confiando en que de allí va a tener una robot y le echa agua a la tierra. Esa noche, en la madrugada, cae un asteroide, que en realidad es una robotina que cae del espacio, y preciso se estrella en el jardín donde Rocco sembró el chip. Rocco se despierta Va al jardín y se da cuenta de que sí sirvió sembrar el chip porque ve a Tera allí desmayada. Rocco va a verla de cerca y ella abre sus ojos. Se ve que hay una conexión entre ellos por la forma en que se miran. Aparece Alfred en el jardín viendo extrañado la escena. Cuando Rocco ayuda a Tera a levantarse, se da cuenta que ella tiene un brazo roto. Rocco pide ayuda a Alfred. Pero él está enojado, porque al caer Tera se ha dañado todo su cultivo. Rocco lleva como puede a Tera al garaje. Él improvisa herramientas y la repara. Cuando Rocco termina de reparar a Tera, salen y ven a Alfred arreglando lo que quedó del jardín. Rocco intenta ayudar a Alfred, pero él sigue enojado, así que decide dejarlo solo y vuelve al garaje a revisar a Tera, quien ya se encuentra de pie funcionando perfectamente. Alfred sigue con su tarea en el jardín y caminando sin darse cuenta se tropieza con una pesada escalera en la cual le cae encima, Tera se da cuenta y se apresura a levantar la escalera mientras que Rocco que iba detrás de ella ayuda a Alfred a llegar a la casa. Alfred se queja de un fuerte dolor en una pierna. Así que van al médico y se dan cuenta que Alfred se ha roto una pierna y que no podrá caminar por un tiempo. Cuando vuelven a casa, Alfred descansa en su sillón favorito mientras Rocco y Tera hacen las labores del hogar. Días después, Alfred ya puede caminar y cuando sale al jardín se encuentra con unas hermosas flores creciendo en su jardín y a Rocco cuidándolas. Alfred se da cuenta que tener a sus robots ha sido muy bueno, así que decide que los dos se queden.